¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pican Rock. Por un lado, en la conferencia 1, duelo de punteros. El que llegaba como líder recibía el segundo y otros partidos realmente muy interesantes. Y en la conferencia 2, que es los que vamos a arrancar a ver, paridad total, punta compartida. Así arrancamos una nueva edición de Pican Rock. Partidazo en Villaguay, así. Lo empataba Urquiza sobre el final. Así defendía y ese largo tiro no le iba a alcanzar. ¡Nos vamos a suplementario! Parque de camiseta negra Urquiza, camiseta clara. Y vamos a ver precisamente cómo el equipo de Villeguay, con este hombre, quién sino Agustín Filiau, 26 puntos para él. La figura del encuentro goleador se ponía al frente en el tiempo suplementario. Linda penetración aquí de otra de las figuras, Bautista Tolomey, y 22 puntos para él. Y van a ser de los más destacados y estos dos que se conocen de memoria hacen un golón 28 de Revechi, 17 de Forastier. aquí lo vemos en la línea eran los argumentos del equipo visitante desde la línea Simón Leiva, 13 puntos para él pero, pero, el equipo de Villaguay. se quedaba sin pase Minata que importa, ahí se Hernán bombazo, 17 puntos para él y otra vez el zurdo, sumando también en este caso desde la línea tomaba el comando de las acciones el equipo local tenía que descontar Urquiza, por eso Godoy con la pelota, para Adrián Forastieri para Godoy, bombazo Nada, y desde allí Iba a empezar a dominar las acciones Y lo cerraba desde la línea Triunfazo de Parque 82 a 76, así se terminaba el juego Quería descontar El equipo de Urquiza, Marraba Tampoco le iba a alcanzar, ganó Parque 82 a 76 en suplementario Saninetti en casa recibía al Esportivo San Salvador vestido de blanco y esa era la bienvenida en la mano de Gerba Gelache, uno de los goleadores del equipo local, 14 puntos para él y la especialidad de la casa, Rosso penetrando 10 puntos para Jerónimo por mano abierta yendo muy bien para adentro y empezaba de modo sostenido este chico, menos de 17 años, una mano tremenda y un temple también, Juan Giudici terminaría con 24 puntos siendo uno de los goleadores de su equipo. Que el H nuevamente, en esta yendo para adentro y anotando. Esas eran las armas del equipo Zanetti. Hugh y le flotan y la mandaba a guardar. Estaba encendido el chico, clave. En este pasaje del juego, levantando a ese equipo. Y si bien este no es tan chico, también la manda a guardar. Bombazo de Abu Richard y Facundo Ortiz. El killer de la noche fue el goleador. 31 puntos para él, dominó las acciones. Mendoza en el poste bajo, siendo de las suyas. 13 puntos para él, pero iba a aparecer este hombre Ale Madera. Con toda la jerarquía y el oportunismo 10, 9 puntos para él Siendo también uno de los goleadores Y esta era la respuesta por parte de Zaninetti Que si vengo que si voy Juega asociado, rotación, guelache, golazo Se ponía a tiro Saninetti. Pero, pero Entre estas apariciones de Ortiz, Madera y Giudici iba a ser claves y con este bombazo Faco Ortiz Empezaba a sellar la historia, se lo llevaba a Esportivo San Salvador lo voy a terminar sellando con este bombazo, Ale Madera Triunfazo del equipo de San Salvador 89-83 La bandeja de Madera Segundo triunfo consecutivo y bueno estar arriba, ¿cómo lo ves? Eh, bien, ya lo había quedado con buena sensación en el partido del Clásico del domingo eh, Había comentado a un colega ahí de Sansa que habíamos terminado el viernes También de jugar el Clásico con la sensación de los últimos cinco minutos del partido, arriba, pero habiendo regalado los 35 minutos anteriores. Entonces, a partir de eso, creo que jugamos con esos cinco minutos para el domingo y para ahora. Hoy creo que lo mantuvimos, tuvimos un poco de altibajo en cuanto a la emoción esa de, de la que estoy hablando, pero me parece que la clave pasa un poco por eso, como tener la emoción del equipo alta, que no decaiga tanto, obviamente, y, y a partir de eso me parece que generamos buenas cosas para, para el equipo. Partidazo en Paraná. Así anotaba Ciclista desde la línea y va a ser clave. Y lo tenía para ganar sobre el final el equipo de Estudiantes. Que aquí amarraba, clavó con el ofensivo. Giraba y también volvía a amarrarnos. Vamos a tiempo suplementario y en la prórroga. Clave la García, 16 puntos. 15 para pasadores, 8 para Pablo Fernández. Así anotaba el equipo de Ciclista. 19 para Violeta, 15 para Melchor Iba de atrás Estudiantes Baltasar con el doble Y aquí con este largo bombazo Se ponía a tiro a Estudiantes Pero, pero, ciclista, lo iba a cerrar Y con este bombazo Iba a sellar la suerte del partido En suplementario, allí lo vemos, 70-66 Partidazo Sionista recibía a Paracao Y así lo hacía con este bombazo Iba a estar fino el equipo vestido azul y aquí corriendo y convirtiendo el goleador Francisco Follmer, 14 puntos para Nico Guaita también con 14, Levin con 12 se convertían también de la pintura era todo de Sionista y descontaba para acá con esa recursión, aquí con este corte de Silly a aro, 20 para Memo naturalmente el goleador, 12 para Montañana 11 para Clap en equipo de vestido blanco, pero Sionista, no Estaba de todos lados y se defendían así las últimas pelotas Memo posteado en la individual, convertía de todos lados, pero también le corría así, sionista, y lo iba a quebrar. Triunfo para el equipo vestido azul, 69 a 61 frente a Paracao. Duelo clave entre los que pelean arriba en San Salvador y Manulado. Allí marraba, pero aparecía un tal Matías Novelo guapeándola. 18 puntos para él. Uno de los baluartes junto con precisamente Manuel Lado con 21 puntos, 10 rebotes y el resto de los números. Nuevamente Novelo en el bajo pasaba todo por él. Doble marca. Se las ingenia y el propio lado es quien convierte en la pintura. Dominaba el equipo de Gualeguaychú en un partido clave entre ambos punteros. Otra vez Lado con el recobre aquí desde la línea. Hizo todo bien Manuel. Escalada 18 puntos en Ferro. Aquí vemos linda conversión desde lejos para descontar. De Cristian Gerard, 8 puntos para él. El goleador sería José Jalil. Con esta linda bandeja descontaba. Triunfo de Juventud Unida que acumula victorias consecutivas. Que mira para arriba y que ganó 74 a 65. Partido clave para salir del fondo de la tabla. Y así atacaba Huracán cargando el rebote, guapeándola y convirtiendo. Rubén Sosa, 13 puntos para él. Y esta era la réplica De el local La armonía con Juan y va Iba a encontrar mucho gol Allí, 20 puntos para él 15 para Julián Pintos 15 para Fran Lobosco Y Girardi en la individual Anotando 25 puntos Para el experimentado tirador Que así defendía En tablero propio Huracán salía corriendo Doble fácil, dominaba las acciones aquí El equipo vestido de blanco Girardi de reversa para que penetre, linda acción de Lobosco con Tablero convirtiendo y estará la respuesta de la armonía con un tal Sergio Rabina, cuando no largo doble, 13 puntos para él ya se terminaba el juego, convertía fácil la armonía en esta se viene esta reversa del poste bajo de Gómez para Girardi, el bombazo de Pipa pero, pero la armonía iba a empezar a ajustar la defensa salía rápido luego del rebote y sobre el final iba a empezar a torcer las acciones con estas conversiones y el triunfazo primero en el torneo 79 la armonía 72 para huracán triunfo del equipo de Colón. Tabla de posiciones de la conferencia 2 paridad total en ambas zonas en la A hay tres punteros sionistas juventud unida y paracaos 6-2 Cierra la armonía que obtuvo su primer triunfo. En tanto que en la zona B también todo muy parejo con otro récord, pero también con tres punteros. Sportivo San Salvador, ciclista estudiantes. Sierra Saninetti 1-7. Mientras tanto, la próxima fecha, la novena, ciclista recibe a Saninetti, Urquiza, Estudiantes, Sportivo San Salvador, Parque de Villaguay, Huracán Ferro, la Armonía Sionista, Juventud Unida para Así pasaba el resumen de la conferencia 2. Ahora, a momento del dato Shaffer, nuestro amigo Gastón con un cumpleaños, una efeméride muy significativa en el básquetbol de la provincia. En Pican Rock no podíamos pasar por alto una fecha tan importante. Es que hoy, 20 de septiembre, cumpliría 60 años Aníbal Edgardo Sánchez, uno de los referentes más importantes del básquetbol entrerriano. Emblema de Chagüe de Paraná, en 1984 obtuvo el ascenso a la Liga B y al año siguiente a la Liga Nacional donde disputó 130 partidos con 16,2 puntos de promedio en cuatro temporadas vistiendo las camisetas de Chávez y de Olimpo de Bahía Blanca. En 1981 fue campeón sudamericano juvenil con la selección argentina, mientras que con el representativo... Provincial, disputó ocho campeonatos argentinos de mayores, pasando a la inmortalidad con aquel recordado triple a la final ante Tucumán en 1989. En 1990 falleció a la edad de 27 años, pero aún hoy permanece en nuestra memoria. Más información databasket.com.ar como siempre. Pausa a breve y todo el resumen de la conferencia 1.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 Segundo bloque de Pican Rock, recuerden que este programa lo pueden ver a través del canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Conferencia 1, todo el resumen y el partido destacado entre Central y San José. En el estadio de Chagüe, Olimpia hacía las veces de local recibiendo a Atlético Tala. Y allí lo vemos a Nico Gasse con la reversa y esta es la carta de bienvenida al Largo Bombazo de Olimpia. 20 para León Alfonso, 14 para Gase, 12 para Fraga El goleador sin dudas iba a ser Carulla Y aquí aparecía Isaac Monti con la réplica para Tara con toda su naturalidad Alfonso con la pelota, que si vengo, que si voy Bombazo de León, 20 para él, lo he dicho anteriormente Y otra vez el corte Isaac Monti con toda su frescura 16 puntos, 15 para Oscar Reyes, 14 para Perusia Convertía el triple a la antigua Monti Pero iba a aparecer este hombre Carulla posteado Va para adentro, mano hábil 28 puntos Aquí con la misma fórmula Se postea hacia el eje Ahora gira para afuera, incomodísimo Adentro también Era el dueño de las acciones Olimpia a través de este hombre En esta oportunidad, jugando de frente También en la individual, convirtiendo Todo de Carulla Todo de Olimpia Que lo ganó cómodo Aquí posteado Facu rema. Que te rema. Triunfazo de Olimpia 89-66 frente de Atletico Tala Luciano en Urdina Rain recibía a Racing vestido de blanco que así le movía la pelota y le iba a convertir con esta linda acción en la individual yendo para adentro 15 para y más el goleador lindo bombazo de Nico Nieto 14 puntos sería otro de los goleadores junto con Jorge Schaff 14 puntos 13 para García y el equipo local iba a aparecer este hombre Aquí muy forzado, Tomás Fabricios, 31 puntos para él, 16 para el briseño. Y así atacaba Racing. Movía la pelota y a bombazo limpio. Encontraba facilidades el equipo de Golehuachú. La réplica aquí para Luis Luciano. Linda acción en la individual de Zacarías Martínez. 7 puntos para el pero era Todo de Racing. Que rotaba la pelota, que encontraba ese bombazo fácil. Lindo gol de más. Otra vez rotaban. Marraban, pero tomaba el rebote y con todo el tiempo del mundo y con todos los recursos, así anotaba era todo Racing vemos esta acción del equipo de Luis Luciano que no le iba a alcanzar bombazo de Fabricius triunfazo de Racing más 15 en Luis Luciano 79-64 Peñarol en casa recibía a Bancario y vamos a ver precisamente cómo si iba a desarrollar este juego primero con Cerón en la pintura, 8 puntos para él el goleador iba a ser también a Chazarreta con 21 y a bombazo limpio Peñar lo castigaba aquí nuevamente de reversa, 15 para Pérez y Salvo, 13 para bros 11 para Matías de San y quién si no, Jerez apareciendo en el equipo bancario terminaría Teco con 14 puntos 15 para Panet 17 para Calderón Chazarreta que había metido el anterior, aquí Marraba la conversión de Pérez Di Salvo era todo de Peñarol, que sacó diferencia de doble dígito ya en el tercero, que lo dominó desde allí y que se va a llevar un triunfo bárbaro frente a Bancario. Lo ganó Peñarol de principio a fin prácticamente. 78-64 a 64, aquí lo cerraba Bros con ese bombazo. BH de Guay recibía en casa a regatas. Se terminaba el tiempo regular y luego de esta... Linda rotación, el bombazo oportunísimo de Nico Rauch para tomar ventaja, 13 puntos para él. Desde la línea se ponía tiro BH, se cerraba el juego. Guido para adentro, se resbalaba, pérdida de balón. Corría BH, incómodo, Riaño no le tocaba aro. Nos vamos a suplementario. El domingo por la noche, y un bombazo cuando no más de regatas. Suárez, 28 puntos, 17 para De La Bedoba, La réplica de BH aquí para empatarlo con Nacho Echeverría, 14 puntos para él. Alfonso, 14. Ruso, 17. Y este triple clave de Guido De La Bedoba en un momento crucial, 17 puntos. Pasaba al frente, regatas. Descontaba desde la línea BH. Otra vez Guido anotando. Iba a estar más fino el equipo de Concepción del Uruguay. Penúltima bola del partido. Así la perdía BH. La recuperaba Leo Más. Viandazo largo, doble de Suárez, triunfo de regatas, 89-83. Ferro de Azul recibía a Neptunia de casaca blanca, que así atacaba el equipo de Goleguachú. Rotación, penetración, lindo doble. En paridad total el partido, y esta era la réplica. Rebote, salir corriendo y anotar. 15 para Juan Frío Feli, 14 para Sequeira, 10 para Pérez. Y le daban de su propia medicina Aquí al equipo de Gologochú. Lindo doble de Moreira 11 puntos para él, 12 para Trufa Poque 16-19 para Obregón Que aquí tiene la pelota de reversa Largo bombazo de Nogués 8 puntos para él Así atacaba Ferro Aquí devolución de gentileza Nogués con el balón, lo iba a buscar A Obregón, lindo freno Acelera para arriba, voladito gran noche el picante 19 puntos para joaquín que aquí reboteaba y salía corriendo ferro de costa a costa octavio Poque golón de bandeja pasada se ponía al frente ferro miraba las acciones y se lo iba a llevar sobre el final bombazo incluido aquí triunfazo de ferro como local le ganó por 8 a neptunia 74 a 66 ...y el partido destacado de la fecha... ...panorama inmejorable... ...el puntero recibiendo el segundo... ...y esa era la bienvenida por parte de Alexis Nech... ...14 puntos para él yendo para adentro... ...pero estos dos... ...barreto que amaga... ...Leo Cuarros paradito... ...y que te voy a contar... ...bombazo de Leo... ...con esos números... ...34 puntos... ...6 de 8 en triples... ...7 de 10 en dobles... ...perfecto también desde la línea... ...corrida central... ...linda conversión de Fagalde... ...y aquí Marraba sobre la chicharra... ...y nuevamente... En ataque rápido central. Con la bola ganaba bien la posición. El interno. Y convertía. Revelo 16 puntos para él. Imágenes ya del último periodo. Linda acción de pido Y las chicas festejaban así porque central estaba decididamente en juego. Pero. Pero este hombre. Se ve encargar de todo en San José. Bombazo de Leo Cuarros. Aquí con la rotación. Linda triangulación entre los tres goleadores. Barreto picado a Vicentín festejaba a Leo Y Díaz Vélez vamos a marcar Decía, ofuscadísimo el entrenador Porque se le escapaba San José Y también la punta en soledad Lo alcanzaba, y dicho sea pasó Lo pasaba, Vicentín el bombazo Largo doble para él, 25 para Nahuel, 34 para Leo Así lo marcaban a Berna, Nech en la corrección, y desde la línea Había que sumar como sea Para el equipo de central Que aquí reboteaba, salía corriendo rápido Una vez más Iban a ser las vías de gol que encontraba El equipo de central Lindo doble de Berna 17 puntos, el goleador pero Barreto también Iba a estar implacable de larga distancia También Vicentín Desde la línea, por eso Este dúo Eran los que comandaban las acciones de Sanjo Estamos bien, estamos bien, decían Festejaban la conversión de Vicentín Estiraba ventaja al doble dígito El equipo de Sanjo Y sobre los minutos finales, así va para adentro central, guapeándola y Díaz Vélez y Gaby Díaz, caras de preocupación. No estamos bien, decía el asistente Gaby. Y encima, Marrado 1, desde la línea. Marrado 2, desde la línea. Marrado 3. Y la gente se enojaba, claro, porque Central veía cómo se el partido. Estamos bien, hablaba reto con Cuarros. También con sus compañeros. Y desde la línea, sumaba Tabach. Lo sellaba, Sanjo al partido, sobre el final... Estiraba la diferencia encima de Vicentín con esa tranquilidad convertida en la pintura Tenía que descontar como sea Central apuradísimo por el reloj Largo triple pero ya no iba a alcanzar para nada Era decorativo Sanjo le ganaba a central en su casa Lo alcanzaba en la punta Le quitaba el invicto como local Y lo ganaba 91-81 Vemos precisamente el saludo entre los entrenadores Y chapa de Sanjo que le gana al puntero en su casa y por supuesto, este festejo, merecidísimo, triunfo de San José como visitante, más 10 a central, ambos comparten la punta. Vemos los porcentajes y las placas, con el gran porcentaje en triples de Sanjo, perfecto, desde la línea de libres y también con buenos porcentajes en dobles.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 Happened, I'm going to do it on the top of the list of Vemos las posiciones de la Conferencia 1 con este triunfazo de visitante. San José comparte la punta con Central Entrerriano, único escolta, Bancario, el resto de perseguidores y Luis Luciano cierra sin triunfos. En tanto que la próxima fecha, Sanjo recibe a Ferro, Regatas, Atlético Tala, Peñarol, Olimpia, Bancario, Luciano, Neptunia, BH y en Olegochú el clásico Racing Central. Así se juega en este prefederal, el duelo de los internos. Lo veíamos recién. Gente, nos quedamos sin tiempo. Termina un nuevo programa de Pick Rock. Será hasta la próxima. Chau.